Bueno, buenos días, estamos aquí Buongiorno a tutti, siamo Piochi La Iglesia Luz de las Naciones En la Iglesia Luz de las Naciones Los saludamos a todos tutti Los bendecimos en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Y en esta mañana vamos a compartir Esta mañana condividiremos Un tema muy hermoso Un tema muy bello Que vamos a estar compartiendo todo este mes Que lo condividiremos todo el mes que es un tema muy importante. que es un tema muy importante? En donde el enemigo está atacando de una manera muy dura. Donde el enemigo está atacando, está atacando muy fuertemente. Que se trata, el tema es... ¿Y el tema es? El sueño de Dios, la familia. El sueño de Dios, la familia. Sí, es el sueño de Dios, la familia. Porque la familia es el sueño de Dios. Porque Dios creó... Porque Dios creó... A Eva y a Adán... A, Danue, a Y le dijo multiplicaros... Y le dijo multiplicarse... Entonces fue lo que... Lo, lo, bueno, en realidad fue... Lo último que él creó... La última cosa que ha creado... Pero lo más importante de la creación... La cosa más importante de la creación... La familia... La familia... La definición de la familia según la academia... La definición de familia según el vocabulario? Grupo de personas unidos por lazo de sangre. Es un grupo de personas unidas por lazos de sangre. Entonces la familia es nuestro padre, nuestra madre, la familia juntos son uh, nuestro papá, nuestra mamá, primos, tíos, abuelos y cuglini y zí, y nonni. Pero la definición de hogar es diferente. Más la definición de casa es diverso. Domicilio habitual a un domicilio habitual, en donde las personas desarrollan su vida privada. Donde las la vida privada. Antiguamente la palabra hogar, en antiguo, la antigüedad la casa, proviene del lugar donde se encendía una hoguera. Era el se un, un, fuego, se un fuego. Donde se encendía un fuego. Y las familias se reunían para calentarse y para comer. Y la familia se unía en aquel uh, lugar para rescaldarse y para comer. La palabra hogar tiene una raíz indoeuropea. la palabra casa ha de raíz raíces Que significa brillar. Que significa brillar. Nos vamos a quedar con esto, con esta alegoría. Entonces, rimaniamo con esta alegoría Porque vamos a desarrollarla en lo que es la palabra. Porque la desarrollaremos en la palabra. La familia es la base de la sociedad. La familia es la base de la sociedad. Pero para Dios es un sueño. Pero para Ti es un sueño. Porque es lo primero y principal que él creó. Porque la primera cosa es la cosa principal y que ha creado. Aprobó, que ha aprobado. Promocionó, A, uh, Promoso Bendijo, ha benedicto Y ama, y ha amado. Por eso están atacados. Persona cosa que se ha atacado y se ha perdido el valor. Ese es perso il Sobre todo el valor que Dios les dio. <coughs> Sobre todo el valor que Dios les dio. Y se han perdido los roles. Eso son persi i Establecidos y Establecidos. Entonces al perderse eso, pues visto que se ha perdido esto? se han amoldado los roles de este mundo. Si sono uh, son... e habituados, no, no, modelados a los roles de este mundo. Es así, lo vemos. Y es una cosa que veíamos. Para los que trabajamos fuera y tenemos amigas que no comparten nuestras creencias, veíamos que, habíamos uh, uh, algunos amigos que no tienen no, nuestras creencias. Escuchamos cada cosa. Escuchamos. Y tutto. Porque se ha perdido ese valor y se ha perdido ese rol. Porque si son los valores. Entonces tenemos que volver a los principios. Por eso debemos tornar a los principios. Que Dios estableció. Que Dios estableció. Si queremos ser bendecidos. Si queremos ser bendecidos. La pregunta es, ¿queremos ser bendecidos? Pero la pregunta es, ¿vogliamos ser bendecidos? Sí, ¿verdad? Beh, uh, sí, ¿justo? La bendición es hermosa. La bendición es estupenda. Obedecer no pero no obedecer no porque tenemos que aplicar, Obedir no porque tenemos que aplicar ¿eh? lo que está escrito en la palabra, con lo que está escrito en la palabra a nuestras vidas, a la nuestra vida. Y a veces decimos, ¿cómo Dios va a querer que yo haga esto? Y a veces pensamos, ¿cómo es, ¿cómo es posible que Dios quiera que haga esto? Ah no, esto es muy difícil, esto es muy difícil pero queremos ser bendecidos. Nos a la bendición. Entonces tenemos que someternos. A la palabra. A la palabra Y empezar a aplicarla. Iniciar a aplicarla. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Porque esto es lo que Dios quiere para nosotros. Porque es su plan. piano. Él tiene un plan perfecto para nosotros. Tiene un piano perfecto para nosotros. Y es que. En la palabra está todo escrito. En la palabra eh, está escrito. Bueno, mucha gente te dice, ¿dónde está escrito eso? En el dice, ¿dónde está escrito? Bueno, la palabra tiene el, el, los roles de la familia desde un principio hasta un fin. La palabra y los roles de la familia del el inicio hasta el fin. Aparte, Dios. Aparte, Dios. Es una familia, son tres personas en una. En una familia porque son tres personas en uno. Que no se niegan en sí. Que no se sí, uh, niegan los fratilodos. En cambio, nosotros en la familia sí. Manuel en la familia sí. <ríe> Ay Dios, qué duro. Qué duro. Es duro. Vale, vale, ¿y cuál es ese plan? ¿Cuál es ese plan para mí? Es que, ¿cuál es este plan sí, para mí? Vamos a ir a Efesios. Andiamo en Efesios 5. Efesini 5. 25-26. 25-26. Efesios 5. Efesini 5. 25 26 Veinticinco, 26 Y vamos a ir viendo los roles. De una manera simple pero eficaz. De una manera simple y más eficaz. Quiero decirte antes. Te voy a decirte, prima. Que yo no te quiero atacar. Yo no voy a atacarte. Es lo que la palabra ha establecido. Es con lo que la palabra ha establecido. Para que te vaya bien. Pero para que te bien. Vale, volvemos. Efesios 5 del 25 al 26. Efesios 5 del 25 al 26. Maridos, Maríti, amar a vuestras mujeres, amate le vostre mogli, así como Cristo amó a la iglesia, como que Cristo amò la chiesa, y se entregó a sí mismo por ella, e a se stesso per lei, para santificarla, per santificarla, habiendo la purificado dopo haberla de en el lavamiento del agua por la palabra. Lavándola con el agua de la palabra. Qué bonito. Qué bello. Pero es profundo. Es profundo. Marido, amad a vuestras mujeres. Mariti, y los compara como Cristo amó la iglesia. Y él le compara como Cristo amó la iglesia. Y dice, y se entregó. Que dice que se si dio a sí mismo. Ha Así tiene que ser el esposo Así debe ser el marido El rol del esposo es que sepa actuar más como Cristo Y el rol del marido es que debe saber comportarse como Cristo Así como Cristo se entregó Como el Cristo el dato Y sirvió a la iglesia y ha servido la quiesa. Así tiene que entregarse a la esposa Así uh, debe darse a la mujer. Hermoso, hermoso lo que dice el versículo Pero qué difícil es explicarlo es bello lo que dice el versículo me es muy difícil explicarlo no malinterpretemos la palabra no, no malentendamos la palabra y le digamos al esposo tú me tienes que servir y decirle al marido tú me tienes que servir <risa> porque servir en este versículo porque servir en este tiene otra connotación a una otra connotación servir significa ministrar la vida de la esposa servir significa ministrar en la vida de la mujer, la... Orar por ella. Él el es el encargado... Lui es... Por che ha De dar la leña... De dar la leña... Y encender la hoguera. Y acender el fuego. Él es el encargado. Lui es por lo que encargo. Vale. Entonces, este... Porque dice para santificarlo, habiéndola purificado... Porque dice para uh, santificarla, de haberla purificada? Eh, eh, en el lavamiento del agua, por la palabra. Lavándola con el agua de la palabra. Entonces, ese es el rol que debe hacer el esposo. Pero este es que esposo. Ser como Cristo. Es ser como Cristo. Entregarse por lo que Dios le ha entregado. Darse por lo que Dios le ha dado. Esposos. maridos. Dios está entregado a tu esposa te dado tu amor, para que la guardes para que eh, la cuides per partela, per uh, te cristo amó a la iglesia cristo amado la chiesa. y se entregó por ella si por ley. a pesar de sus errores no obstante errores tenemos en cuenta que jesús convivió con un judas Debo pensar que Jesús ha vissuto con ellos. No, no, era, no, no eran no era uno, eran doce. <stojones> uh, um. No eran uno, eran doce. Cabezones, peleones. Eran todos tardi sardi, uh, por, uh, litigaban. No? Porque la palabra dice las cosas bonitas que convivían, no van a ponerlo malo, por supuesto. Porque la palabra dice las cosas buenas que españolas, no le castigo, obviamente Pero ahí habían pescadores, habían de todo. Pero era de todo. Y Dios y, Jesús, y Cristo los miraba con amor. Jesús le guardaba con amor. Y dijo, yo me voy a entregar por ellos Dice, yo me por perdón Y por los pecados de toda la humanidad Es por el luto a la humanidad ¿Qué profundo es esto? Es così profundo esto Es muy profundo, ¿verdad? Es muy profundo Entonces, eh, aquí tenemos un principio Es que dice un principio Mientras más miramos a Jesús ¿Qué Jesús? Es difícil para nosotros entender ese amor. Es muy difícil para nosotros entender ese amor. Pero tenemos que trabajar en eso. Porque es el principio que Dios estableció. el principio que Dios Y le da una gran responsabilidad al esposo. una gran responsabilidad al Por eso el hombre es atacado. me Porque sabe que si va y ataca la cabeza. Porque sabe que si ataca la testa. Las ovejas son dispersas. Le pego el La mujer está perdida. La dona es Con el peso de la casa. Con el peso de la casa. Para encender esa hoguera. Para accederle con el fuego. Que a ella no le corresponde. Que no debe preparar. Entonces, este... Tenemos que orar como iglesia. Pero yo tengo que pregar en mi quiesa. Muchos por la cabeza de los hogares Debemos pregar mucho por la testa del caso Porque cuando ellos son los proveedores Porque cuando uno huele que es proveedor No solamente de lo económico No solo en la parte económica Sino de lo espiritual De la parte espiritual Este, Tienen una responsabilidad Tienen una responsabilidad Y el enemigo viene y los ataca de una manera de destrucción El enemigo, el enemigo viene y le ataca destruyéndole ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el enemigo quiere atacar hasta tus hijos. Porque el enemigo quiere atacar a uh, de tu hijo tu descendencia. La tu descendencia. Entonces viene al hombre, al hombre. Y los ataca. Y los ataca. Y a veces nosotras somos como las esposas de Job. Y a veces somos como la uh, mujer y Job. No somos sabias. No somos no sábias. Somos la esposa de Job le dice, a ver a ver si te maldiza a Dios y muérete. La esposa de uh, la mujer de Job dice que Dios muere. ¿Cómo le va a decir eso? ¿Cómo le va a decir eso? Es en las malas y en las buenas. En el castigo y en el bueno. Y nuestros esposos suelen tener muchos periodos malos. Y nuestros mujer ya no brutos por Entonces, nosotras tenemos que ser muy sabias. Pero yo debemos ser muy sabias. Y ayudar a levantar las manos de nuestros esposos. Y ayudar a alzar las manos de nuestro marido, Porque eso nos va a honrar a nosotras. Porque yo no era a Yo entiendo. Tú no entiendes mi dolor. No, tú no capisci lo que estás Que tú me puedes decir eso. Dímelo. Yo sí lo entiendo. Yo lo, lo capisco. Como esposa. Como muelle. Como frágil que somos. Como el que somos, que sean. Delante de Dios somos hijas. Delante de Dios somos hijas. Y nuestra oración puede mucho. Y a nuestra preghiera por mucho. Para levantar la, la vida de nuestros esposos. Para alzar la vida de nuestro marido. Así que, mujer, si estás pasando por dificultad. Entonces, si estáis pasando por dificultad Vale la pena luchar por tu matrimonio Vale la pena luchar por tu matrimonio Vale la pena levantar a ese hombre de cabeza Vale la pena alzar el vuelo muy difícil Levántate en guerra mujer alzate, uh, alzate en guerra donna Levántate porque tú puedes, porque tú puedes. En el nombre de Jesús <risa> En el nombre de Jesús Así que continuamos Entonces continuamos eh, Efesios Efesini 5 5 del 28 al 29, 28 al 29, Especio 5, Especio 5, Del 28 al 29, Del 28 al 29, Lo tenemos, dice así también los maridos, a los sumos, marido, deben amar a sus mujeres, deben amar a los de Roma, como a sus mismos cuerpos, como a la propia persona. El que ama a su mujer, que ama a su muelle, a sí mismo se ama. A más Porque nadie aborreció jamás, Pero, en fact, a, la propia persona. a su propia carne, propia sino que la sustentó y la cuida, ansí la nutre en la cura, como también Cristo lo hizo a la iglesia. Como, Cristo fue como dije, debemos amar a nuestros cónyuges, como he dicho, debemos amar nuestros cónyuges en lo bueno y en lo malo, en los buenos momentos y en los castigos momentos, con sus más y menos, con sus más y menos. La palabra nos enseña, la palabra nos enseña, que el amor nunca deja de ser, que el amor no no se de ser. Que la palabra dice que la palabra pasará, la palabra dice que la palabra pasará, pero el amor jamás será de ser, el amor no no se mete de ser. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que el hombre dejó de dar la leña. Que el hombre ha asmesso de dar la leña. Y de encender el fuego. Y de encender el fuego. Como dije, Cristo amó a la iglesia. Como dijo, Cristo amado la iglesia. Con sus defectos. Con sus defectos. Y se entregó con paciencia. Excitado con paciencia. Guía. ¿Con? Guía. Con guía. Testimonio. Test, uh, testimonianza por la iglesia. Pero la quiso. Mira, guarda. ¿Quién te va a promocionar en el ministerio? Uh, ¿Quién te prom promocionará en el ministerio? Es la persona imperfecta que tienes de esposo y de esposa. Es la persona imperfecta que hay la, de marito y mujer. Que tú dices, ay, pero ¿con quién me casé? Ay, ah, pero ¿con quién me esposa esposada? De haberlo sabido ni me caso. Habiendo los sabido no me esposada. Todos pensamos eso. Todos pensamos lo mismo. Pero qué pasa? ¿Ma ¿Qué sucede? En el matrimonio. el matrimonio. Que Dios te prepara. Que Dios te prepara. Tu carácter. Prepara tu carácter. Tu paciencia. La tu paciencia. De abandonar todo. Y abandonar todo. Ay, que está diciendo esta persona nunca va a cambiar. Diciendo que esta persona nunca no cambiará mai. Y esa persona es que no va a cambiar. Y no cambiará. Esa persona será transformada. Será transformada. Nosotros no tenemos la capacidad de cambiar a nadie. No, no podemos cambiar a ¿no? Dios tiene la capacidad de transformar sus debilidades. ¿Más Dios la capacidad de transformar el de la Entonces sí, vamos a ser probados en el matrimonio y mucho. Vamos probados en el matrimonio mucho. Dios va a probar nuestra paciencia. Yo probaré nuestra paciencia. Porque si no tenemos paciencia con el que tenemos al lado. Porque si no tenemos paciencia con el que tenemos al lado. Que tiene otros gustos. Que, que ha otros gustos. Tiene otro carácter, un carácter. Ha tenido otra familia. Ha tenido otra familia. Ni te digo si tiene otra cultura. es sea una otra cultura. Si no tenemos compasión con nuestro cónyuge. Si no tenemos compasión y con nuestro cónyuge. Que es al que conocemos. Que es al que conocemos. De qué sirve ganar al mundo. ¿A qué sirve el mundo? Por eso es el matrimonio. Por eso es el matrimonio. Para que Dios trate. en hacer modo que Dios provi. Con nuestra intimidad. Que Dios trate con nuestra intimidad. Más íntima. Nuestra intimidad, nuestra parte más íntima. Y no seamos. Y no seamos. Tenemos que ser fuertes. Debemos ser fuertes. Porque yo te digo una cosa. Porque yo digo una cosa? Cuando uno lanza la toalla en el matrimonio. Cuando uno llesta uh, las puñas en el matrimonio. Después lo quiere lanzar con Dios también. ¿Dónde lo hará con Dios. ¿Y lo quiere lanzar con todo? Es con todo. ¿Es que es así? Porque es así. Si no peleas por lo que Dios creó y estableció. Si no combates por lo que Dios ha creado y ha ¿Cómo vas a, a querer y pelear por las naciones? ¿Cómo es para el combate per las naciones? Mira. Tu carácter va a ser transformado por medio de tu esposo y por tu esposo. Porque tu carácter será transformado gracias a tu marido, tu mujer. Es, es lo más íntimo que hay. Es la cosa más íntima que hay. A ver, no te quiero desanimar. Cásate, es muy bonito casarte. <risa> no te voy a descorajar. esposa tiene mucho pelo. Porque es el propósito de Dios. Porque el propósito es Dios. Y tenemos que aplicarlos a principios en nuestras vidas. Y tenemos que aplicarlos en nuestra vida. Sacar... Todo lo que hemos traído de crianza y de cultura Para un todo lo que habíamos aportado de nuestra Porque Dios no lo puso ahí, lo puso el hombre Porque Dios no lo ha hecho nada, lo Y a veces se nos hace difícil Y a veces se difícil Pero es posible con Dios No es posible con Dios, Ahora le toca a las esposas Rákatá Hace un rato le Ahora nos toca a nosotras Ahora <risa> Con, En... En Efesios En Efesios 5 22-24 Efe 22-24 24 Efesios 5 del 22-24 Efesios 5 del <risa> 22-24 las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al señor como señor porque el marido es la cabeza de la mujer el de así como cristo es la cabeza de la iglesia como cristo de la cual es su cuerpo el salvador del cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a cristo bueno, como la quiso sottomessa a Cristo, así también la casa está en sujeta a su marido en todo. Así, aunque las mujeres deben ser sottomesse a sus maridos en cualquier cosa. Wow, qué dura esto, ¿verdad, mujeres? Es muy difícil de ver esto. Pero el sujeto. El estar sujeto al marido, maestro, sottomessa al marido. No es que la mujer tenga que hacer todo lo que el marido eh, diga. No significa que la dona debe pagar todo lo que dice el marido. Sujeto significa. Sottomessa significa. Sostener. Sostenerlo. Porque yo he escuchado muchas veces. Porque he sentido muchas veces. Es que ella tiene que estar sujeta a mí. Que le debe mí. No, es sostener. Ma debe sostener al esposo, al marido. Cuando el esposo traiga la leña y encienda la hoguera, cuando el marido porta la leña, la le acción el fuego, la mujer tiene que mantener ese fuego. ¿A dónde debe estar a mantener el fuego? Seguirle echando leña, Mete, eh, le leña, ¿Para que Calienta a nuestros hijos, para uh, nuestro para que el hogar tenga armonía, para modo que en la casa y caso de esa armonía. armonía y si esa nos pregunta y si preguntamos a veces como mujer y si esa hoguera nunca se encendió y si esa hoguera se apagó y si este fuego se ha mira lo que dice la palabra de Dios primera de Corintios 7 del 13 al 14 Primera de Corintios, 1 de Corintios 7 7 del 13, del 13 al 14, al 14. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, en la dona que no ha, que ha muerto un no creyente y él es consciente de vivir con ella, si egli consente di vivere con lei. No le abandone. No mande vivir el marido. Porque el marido incrédulo, porque el marido no creyente, es santificado en la mujer, es santificado en la hombre y la mujer incrédula, el amor y no En el marido, del Pues de otra manera vuestros hijos, altrimenti vostri figli, serían inmundos, impuri. mientras que ahora son santos. Mientras sí. ahora somos santos. Como recién le estaba explicando, como me estaba diciendo, el matrimonio pasa por conflictos en el matrimonio es un no conflicto. Y a veces el marido se enfría o la mujer se enfría. Y a volte el marido o la mujer se rafrezzan. Y a veces pasa por la mente del creyente, le volte pasa por la mente del creyente, mi esposa o mi esposo no está orando. Mi mujer o mi marido no están orando. No está buscando de Dios, no está buscando a Dios. Lo voy a abandonar, lo abandono. No, tú no tienes carta para abandonar a tu esposo por ese motivo. ¿Manón debía abandonar a tu marido por ese motivo? A no ser que esté sufriendo algún peligro físico. A menos que no esté sufriendo cualquier, cualquier problema físico. No, porque el matrimonio pasa por esos periodos. ¿Por qué matrimonio pasa por estos periodo? Porque estamos en una carne pecaminosa. Porque llamen en un cuerpo pecaminoso. Y te quiero decir que somos seres individuales. Ese hombre ser es individual. Tu esposa y tu esposo... Tu marido, tu marido tu mujer, Al fin de los tiempos, a la fin de recibirá un nombre que tú no conoces. Uh, habrá un nombre que no conoces. Entonces, oh. delante de Dios, y de Dios, pasamos por procesos que tenemos que pasar, pasamos por que pasar, porque somos personas diferentes, y que somos personas diversas Entonces, va a haber procesos. Quindi ci saranno ¿En donde tú lo vas a pasar sola? Dónde lo pasaré sola. Porque lo tienes que pasar sola, porque son tus procesos, tu carácter y tu forma. Porque devi uh, pasarlo da sola, porque son tus procesos, tu carácter y la tu forma. ¿Pero no por eso tu esposo te va a abandonar? No significa que por esto tu marido te abandona. Igual que el esposo. Es esa cosa para el marido. Como dije antes, Como el, prima, el marido y el esposo va a pasar por muchos procesos. Y el marido por muchos procesos. Porque el enemigo viene a, a él. Porque el, el uh, enemigo ataca a él. Entonces, esposa, tienes que entender que tú no puedes dejar a tu esposo porque no ora que no puede dejar de tu marido porque no prega porque no es el hombre de Dios que esperaba porque no es el hombre de Dios que esperabas porque te ha engañado porque te ha tradito. es su proceso es su proceso y hay que apoyarlo en lo bueno y en lo malo y debemos apoyarlo en lo bueno y en lo malo porque ya te dije, si nosotros no apoyamos a nuestro cónyuge porque si no apoyamos a nuestro cónyuge vamos a tirar la toalla en todo y traemos la espuña en todo es así entonces, hermana, hermano Si tu hermano, si tu, si tu cónyuge no es creyente Si tu no es creyente No lo abandones No lo abandones Sigue peleando Continuas Sigue orando Continuas pregando Continuamos. Continuamos Entonces, sigamos con el matrimonio, la familia ideal Uh, entonces continuamos con el, el matrimonio y la familia ideal no perfecta no perfecto porque todos somos imperfectos así que imperfecto pero dijimos que si el hombre Habíamos dicho que si el hombre ¿no? ama a Cristo y se entrega por su familia ama a Cristo y se da por la su familia y la esposa es sujeta al marido y lo sostiene y la mujer es sujeta al marido y lo sostiene los hijos lo ven y fillo lo ve los hijos lo ven y lo ven no? y para los hijos es más fácil todo. Es más fácil de reproducir las buenas acciones. Es más fácil de reproducir las buenas acciones. Pero también los hijos reproducimos las malas acciones. Me reproduzco que le ¿Qué pasa? ¿Qué Muchos de nosotros nos hemos casado. Muchos de nosotros nos hemos casado. En hogares sin converso. En casas no creyentes. Imitamos las malas prácticas de nuestros padres. Imitamos las malas prácticas de nuestros padres prácticas nocivas de las prácticas uh, nocivas si en tu hogar había gritos si en el otro caso si no gritas tú gritas a tu esposo tú gritas a tu marido si en tu hogar eh, eh, se faltaba el respeto si en casa tu uh, si faltaba el respeto tú imitas eso en tu matrimonio tú lo imitas en tu matrimonio porque es lo que conoces sí, porque es lo que conoces entonces ves la connotación que tienen la familia a los hijos pero, por eso vedi, uh, la importancia que la familia para ahora entiendes por qué viene por la cabeza ¿Sabes? Porque, con la testa. porque ataca la cabeza hasta los hijos. Porque ataca de la testa los hijos son hijos enfermos con matrimonios enfermos son hijos malati de, de matrimonio entonces vienes a Cristo y lo que tú creías que estaba bien, que, pensabas que, estaba bien que, era normal, que era normal no está bien no lo no, no ven. Y no es tan normal. Y no es normal. Porque Dios está diciendo roles. Porque Dios está venido de roles. Y es lo que más cuesta tratar a la hora cuando te casas. Es de las cosas más difíciles de tratar cuando te Por eso el matrimonio es tan importante. Por eso el matrimonio es tan importante. Porque vas a ser pasado y pasada por fuego. Porque vas a ser por Fuego que quema. Fuego que bruja. Fuego que duele. Fuego que mal Porque es así. Porque es así. Porque dices en qué me he metido cuando me casé. Porque siempre que yo me sonó vista cuando me caso. Pero después cuando ves las bendiciones. A todo cuando ves las bendiciones merece la pena. Vale la pena. Hermanas. Azarela. Merece la pena orar por nuestros maridos siempre y bendecirlos. Vale la pena pregáreles pero no marido y bendecirlos. Porque seremos bendecidos por ellos. Porque seremos seremos bendecidos Porque Dios lo quiere. Porque Dios lo quiere. No porque él lo quiere o porque el pastor lo quiere. No porque él lo quiere o porque el pastor lo quiere. Porque el que te creó lo quiere. Pero porque con lo que te sí. has creado lo quiere. Y entonces si decimos amar a Dios y creer en Dios. Entonces si decidimos amar a Dios y creer en Dios. Tenemos que amar sus principios. amar principios. Y empezar a tratar con nuestra familia. Y tratar con nuestra familia. Nunca es tarde. No es tarde. Muchas veces como esposa. La muerte come muy bien. Ay, yo quiero cambiar a mi esposo, es que mi esposo es esto, es que mi esposo es aquello. Me voy a cambiar a mi marido porque mi marido es cosí, es sí. cosí. La palabra de Dios dice que si criticamos a nuestro cónyuge, a nosotros mismos nos criticamos. La palabra dice que si criticamos a nuestro cónyuge, si criticamos a nuestro cónyuge. Si lo maldecimos, nosotros también somos maldecidas. Si lo a que no es maledicto. Pero cuando vienes de un hogar desestructurado. No, cuando vienes de una casa disfuncional. ¿eh? Cuesta cambiar. Hasta tu forma de expresarte a tu esposo. Te uh, cuesta cambiar um, la tuya manera de expresarte con tu mujer. Y a veces decimos que es que él y ella o ella tiene que cambiar. A veces decimos no, pero es él o ella e que debes cambiar. Tienes que cambiar lo que recibes. Pero tienes que cambiar lo que recibes. Y lo que hablas, las dos cosas. Quello que lo que dices, en todas eh, las cosas. Pero si yo no grito, yo no hago nada malo. Ma si yo no grito, no hago nada malo. No, pero también recibes con malo y también te hace daño. Mari, ¿lo recibí como cualquier cosa de castigo es que es malo. Necesitamos a Dios hermanos, mucho en nuestras vidas. Yo también sueño mucho de Dios en nuestra vida. Y creerle a la palabra. Es creerle a la palabra. Creerle de verdad a la palabra. Creerle de verdad a la palabra. Porque después vamos a las prácticas y sale todo mal. ¿Te quedamos en la práctica cuando estuvo mal. Porque hacemos lo que creemos que está bien. Porque hacemos lo que pensamos es sea, sea sea bueno. Porque la palabra dice que nos apoyamos en nuestra propia opinión. Porque la palabra dice que nos apoyamos en, el, en nuestra opinión. Y somos orgullosos. Y somos muy orgullosos. Con la única persona que nos unimos. Con la única persona que nos unimos. Es con nuestros esposos. Es con nuestro, con nuestro marido. Y hay una intimidad allí. Es una intimidad Que se refleja la intimidad de Dios. Que se si, uh, refleja la intimidad con Dios. No vamos a tener intimidad más profunda No habremos una intimidad más profunda Con la que tenemos con nuestro esposo y con Dios Que es la que habíamos con nuestro marido y con Dios Imagínate lo importante que es el matrimonio Imagínate cuánto es importante el matrimonio La familia La familia Y sobre todo que nuestros hijos el Que hijos Crezcan en un ambiente saludable Crezcan en un ambiente um, saludable Saludable nosotros 20, uh, por muchos años llevamos adolescentes. Pero más años hemos hablado con adolescentes. Y ustedes no saben las cosas que hemos escuchado. En una medida y lo que hemos sentido. Desde ahí como familia lo aplicamos para nuestros hijos y como familia lo aplicamos a nuestros hijos. Porque vimos niños muy pequeños. Porque habíamos visto niños muy pequeños pero destrozados realmente. Destru Imagínense que eran adolescentes que ellos mismos buscaban a Dios sin sus padres. eran adolescentes que el Lord Azul cercaba a los dios sin sus genitores. Y lloraban y decían, es que mi madre se, se, se, es alcohólica. O eh, eh. eh, diciendo, mi madre es alcohólica. Eh, mi padre nunca me quiso. Mi padre no me ha más voluto. Eh, mi madre nunca me dijo que me amó. Mi, mi madre nunca me ha dicho que me amaba. ¿Cómo yo voy a poder hacer eso? ¿Cómo faro esto? Nosotros tenemos a Dios. nos enviamos Dios. Y también hay una palabra para los hijos. Es He una que perifique. Porque aunque estemos casados, Porque esposate, tenemos responsabilidades como hijos. Tenemos responsabilidad como hijos. Efesios 6. Efesios 6. Efesios 6, del 1 al 3. Efesios Efe 6, del 1 al 3. Efesios 6, del 1 al 3. No. el 4? Más? No. Bueno. <ríe> Efe dice, Efe... dice bueno, claro. hijos, Filly. obedecer en el Señor el señore, a vuestros padres y vuestros sí. genitores. Porque esto es justo. Porque eso es justo. Honra a tu padre y y a tu madre. Y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa. Que es el primo mandamiento con promesa. Para que te vaya bien. A fin que tú seas feliz. Y seas de larga vida sobre la tierra. Y el bien de la vida sobre la tierra. Qué difícil amar a aquel que no te amó, que nunca estuvo allí. Es muy difícil amar a cualquiera que no te ha más amado, que no ha mai estado allí Muchos adolescentes no decían eso. Muchos adolescentes y decían esto. Y como humano, como ser humano, cuando tú aconsejas, cuando doy de dices tiene razón. la pensé que razones. Pero no puede ser nuestra opinión, no es la nuestra opinión, porque la palabra dice, porque la palabra dice que hay que honrar a tu padre y a tu madre. Que le bien honrar a tu padre y a tu madre. Pero no se lo merecen, no nos lo merecen. Pero la palabra dice si se lo merece o no se lo merece, si ha sido bueno si ha sido malo. La palabra no dice si se lo merece o no, no. La palabra es: tienes que honrarlo. La palabra es que debe honrarlo. Porque Dios te ha prometido que si lo haces, y que te he prometido que se lo pagues, te va a ir bien. Te andrás bien. Y vas a hacer de larga vida sobre esta tierra. Y habrá una lunga vida sobre la tierra. Muchas personas. Esposas y esposos están heridos. Muchas personas, maris y mogis, son heridas. Y a veces buscan refugio en sus cónyuges. A veces buscan un loro cónyuge. Porque no tuvieron el amor de padre. Porque no han tenido el amor de su padre. El amor de su madre. O de su madre. Porque buscan refugio, buscan consuelo. Porque buscan, buscan un refugio, un consuelo. Consuelo. Entonces. Hay que sanar en todas las áreas. ¿Pero hay que curar en las áreas. Primero como hijo, porque primero somos hijos, ¿verdad? Primero paso como hijos, porque somos hijos, y luego aplicarlos para nuestros esposos. Y tengo que aplicarlo con nuestros maridos y nuestros esposos. Porque esas heridas abiertas se abren más en el matrimonio. el matrimonio. Porque decimos nadie me quiere. Porque decimos no, nadie me quiere. Y somos víctimas de Satanás. Y somos víctimas de Satanás. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice que aunque madre y padre te abandonare, que um, aunque sea tu, tu, madre, tu padre te abandonase, ¿no? Dios con todo eso te recoge. Dios te prenderá. Sabes, yo hace muchos años, uh, en, en, en, en un encuentro que pasábamos en un retiro, en un retiro que fue, fue, fue, ¿no? estaba en proceso de mi sanidad, sí, estaba sanando. Y Dios me hablaba de muchas cosas feas que habían pasado en mi familia. Y Dios me estaba hablando de muchas cosas de que eran los 8 en mi familia. Y me dolía. Y me hacía mal. Y Dios me trajo este este este versículo. Y dime me facto que diré este versículo. Porque somos muy emocionales. Porque somos muy emocionales. Y le damos muchas largas a nuestras emociones. Pensamos mucho en nuestras emociones. Y ahí entra Satanás y nos la juega. El día entra Satanás y el falso yo. Y le hice una promesa al Señor. He una promesa a dios Mira a Dios. Guarda, tío. Si mi padre hace una cosa horrible o si mi madre hace una cosa horrible. <risa> si mi padre hace una cosa horrible o mi madre lo hace. Y yo tengo que irlo a verlo hasta la cárcel. Y yo tengo que andar a pedirlo a Diffran en cárcel. Yo quiero mantener ese amor. Voy a uh, continuar a dar este amor. Eh. Y amarlos por más que hagan cualquier cosa. Y amarlos no obstante todo lo que hagas. Porque si yo lo hago. Porque si yo lo hago. Tú me has prometido que me va a ir bien. Tú me prometiste que me andarás bien. Y lo hice delante de Dios. Y lo he delante de Dios. Y la verdad es que después me he enterado cosas no buenas. ¿Y tú has visto, has sabido cosas para peores? Pero he como ya le dije, el amar es una decisión. Me decidido porque amar es una decisión. amarlos y perdonarlos. Os amarles y perdonarles. Porque aún con todo, es que no nos de todo. Estoy aquí porque ellos decidieron tenerme. Esto, uh, sonos aquí porque los dos no volvieron a verme. Me dieron una oportunidad de vivir. Me han dado la oportunidad de vivir. Así que no pienses que tu padre o tu madre no se merecen tu amor. ¿Quién no pensará que tus progenitores no se, no se merecen el tu amor? ¿Por qué no lo recibiste de ellos? Solo porque no lo has recibido de ellos. Piensa que ellos tampoco recibieron el amor de nadie. Pensaría ni aunque los dos no recibió el amor de ninguno. ¿Y tú puedes decir no lo justifico? Eh, ¿Puedo justificarlo? Pero tienes que entender que hay cosas espirituales. ¿Me tienes que decir si que son cosas espirituales? Que solamente pueden ser tratados en lo espiritual. Que si vas a tratar solo en lo de parte espiritual. Como el dolor. Como el dolor. El rechazo. El refuto. Entonces Tienes que trabajar primero como hija. Fin de laborar en como prima Para cerrar esas heridas del pasado. Perfutre el espíritu del pasado. Y ser una persona más completa. Y ser una persona más completa. Para eh, ser ayuda idónea para tu esposo. Pero ser una ayuda un ayuto idóneo para la, uh, tu marido. Idóneo significa ideal. E idóneo significa ideal. ¿Y tú me puedes decir cómo puedo decir de, eh, el ideal de una sinvergüenza o de sinvergüenza? Ay, wow, <ríe> <la soy eso. ríe> es verdad que a veces uno lo piensa de su esposo o su esposa. Es, es verdad. ¿Y cómo puedo hacer un ideal de sí? esta persona? Porque lo que hace a veces no hace daño. Es verdad. Porque con lo que hace a veces está mal. Es verdad, entonces, Dios tiene que cambiar todo de nosotros. Quindi Y es un trabajo que hay que hacer. Es un trabajo que te hacer. Merece la pena, que vale la pena. Merece la pena, vale la pena, ver crecer a tus hijos felices. Vedere crescere i tu figli felici, que tú como esposa estés en tu hogar, que tú como muelles estés en casa, echándole leña a la hoguera, Echándole leña en, la, en el fuego y estar segura sentirse segura no tener no vamos a tener nunca un marido o una esposa perfecta no le preguntamos un marido o no una mujer perfecta pero sí si plena más y si bien entonces hermanos yo eh, los animo mis hermanos y hermanas a que esta palabra estos versículos a que parola, versetti masticarlo masticarlo masticarlo masticarlo y que sea aplicado para nuestras vidas masticarle para explicarle a nuestra vida es es un proceso es un proceso pero es posible. No es posible. Así que hijos, amar a vuestros padres. amate a vostri genitori. Esposos, amar a vuestras esposas como Cristo la Iglesia se entregó. Mariti amate le vostri moglie come indi las chiese si è dato per lei. Mujeres, sea ayuda idónea para su esposo. E de per vostri mariti. La carga es mucha. Perché es molto carico. Y es pesado. De pesante. Sostenerlo en los procesos. En el proceso. Animarlo para que cuando su esposo o su esposa esté en proceso. Encorájate de en modo que cuando uh, vos estás en proceso. Decirle: No entiendo por lo que estás pasando, ¿verdad? Ah, cuando los están en proceso, podría pues decir que nunca pide por lo que están pasando. Pero busca ayuda. Hablan con el pastor, busca ayuda. mayor ayuda, ayuda, habla con el pastor. Cuando uno está en proceso, no quiere buscar a nadie. Cuando uno está pasando por un proceso, no puede haber, haber el ayuda de nadie. No, no quiere orar. No puede pregar. no quiere hacer nada, no puede hacer nada. Entonces, mi marido está en proceso, mi marido está en proceso, más encima yo lo quiero abandonar, yo lo voy a abandonar, o sea, lo destruyo, lo, lo destruyo, o al revés, mi esposa está en proceso, o al contrario mi mogollón está en proceso, se le van un poco las emociones, la trastorno emocional, y encima yo la quiero abandonar, y la voy a abandonar. Imagínate si Dios hiciera eso con nosotros, imagínate si Dios fuese esto con nosotros. Y no nos perdonara día a día. Y no nos perdonase día por día. Qué fácil sería para él y se ahorraría un montón de problemas. O sea, muy fácil para él y montón muchos problemas. Pero él tuvo misericordia de nosotros. ha misericordia Y dice que se renuevan cada día. Y dice que se renuevan cada día. Entonces, si yo tengo que ser como Cristo. si yo tengo que ser como Cristo. Tengo que hacer lo mismo. Debo hacer la misma cosa. Ay, pero es que no se lo merece. Pero no se lo merece. Vale, eso es lo que... Tú sientes. Esto es lo que tú sientes. Pero en cuanto a la práctica, tienes que hacerlo. bueno en la práctica difago. Porque tú tampoco te mereces nada. Porque ni sí. entre tú te mereces nada. Más tiene la salvación de Dios. Más la salvación de Dios. Y lo importante es que entremos todos juntos a la salvación de Dios. El importante es que entremos todos en la salvación. Esto no es una carrera que no es más orgulloso. No es una carrera que es más orgulloso. Cuando amas a alguien, cuando amigo alguno, el orgullo lo masticas y lo tiras como un chicle. El orgullo, uh, lo mástico y lo gustico como una goma El que te ve es el del Señor Con lo que te ve es Dios Y el matrimonio que tienes, lo ha probado Dios El matrimonio que hay, Dios lo ha probado No los demonios que anden por ahí mintiendo a tu esposa o a tu esposo. No hay demonios que van a mintiendo uh, a tu mullo, a tu marito Lo ha probado el Señor Dios lo ha probado Mira lo que dice Dios y Recuerda con lo que Dios, dice. lo que Dios unió Con lo que Dios unió No lo separe el hombre Que no lo separe el hombre no lo separe el hombre. El no lo puse para atrás. Entonces hay camino en lo que trabajar. ¿Pero yo a mucho. Yo los animo. Yo bien coracho. Sé que no es fácil. Sé que no es fácil. Vivimos en un mundo de naturaleza muy caída. Y a mí en un mundo con una naturaleza muy tocada. Hay muchas tentaciones. Si son muchas tentaciones, somos débiles, somos débiles, pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús nuestras debilidades van a transformar en fortalezas. La nuestra de, uh, nuestra debilidad se transforma en fuerza. Y la palabra que es la espada, es la palabra que es la espada. Cuando venga eso, pa, pa, pa. Cuando venga. <risa> Cuando, venga. <risa> Cuando venga. Sí, venga. Así que esposas, ánimo y esposos, ánimo Ánimo marido? ánimo es tu ánimo ¿Quién Para los mucho, también ánimo ánimo Falta mucho, pero cuando hay mucho ya es tenés aquí es mucho ya no, no, no. ¿Quién lo sabe? <risa> Así que, bueno, hermanos, para los que están viendo muchas bendiciones. Mi fratele, per que está debiendo, oh, Dios los bendiga y los guarde. Dios Espero que esta palabra haya sido una bendición para ti. Que per te. No acusativa. No a nivel acusativo. Sino que puedas alcanzar los principios de Dios. Para que y, principio de Dios. y aplicarlos en tu vida. Y aplicarlos en tu vida. Si hay cosas que te están impidiendo avanzar si sí, si sí, si son cosas que están impediendo impidiendo avanzar busca ayuda cerca ayuda contacta con el pastor uh, contacta el pastor y te vamos a ayudar este ayudaremos en amor en amor así que muchos saludos y dios te bendiga quindi saluti y dio vi benedica